cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá al rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me hospedasteis, estuve desnudo, y me vestisteis, enfermo, y me visitasteis, y en la cárcel, y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre?, y te alimentamos, o con sed, y te dimos de beber? cuando te vimos forastero, y te hospedamos, o desnudo, y te vestimos? cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a verte? Y el rey les dirá, En verdad os digo, que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá,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 Señor, ¿cuándo te vimos, con hambre, o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará, En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios.